¿Cuál es la situación actual en lo que a economía se refiere? Cada día vemos como la desigualdad económica se acrecienta, llevando a la población a sufrir la falta de acceso a recursos básicos, la exclusión social y la perpetuación de la pobreza. En el módulo de Sostenibilidad Económica, hemos tratado algunas de las causas y consecuencias derivadas de esta situación de desigualdad, los modelos de producción y consumo y cuestiones como la pobreza energética, relacionando estos temas con la sostenibilidad. La situación actual es tan preocupante que, como ya sabréis por los módulos anteriores, la ONU se ha marcado 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Pues bien, en este bloque nos vamos a centrar en 7 de ellos, que están en mayor medida relacionados con cuestiones económicas. El primer objetivo de desarrollo sostenible de la ONU es el fin de la pobreza. Para ello se pretende centrar en erradicar la pobreza extrema, promover medidas de protección social y facilitar el acceso a los recursos necesarios, sobre todo en los países en vías de desarrollo y zonas de conflicto. Además, pretende garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en lo que acceso a recursos económicos y financieros se refiere, y centrarse en la ayuda de los colectivos más vulnerables en riesgos de exclusión. El séptimo objetivo está relacionado con la energía. Se busca garantizar el acceso seguro, sostenible, asequible, no contaminante y universal. Para ello, es vital fomentar el uso de energías renovables, así como las mejoras de rendimiento energético mejoras en las infraestructuras y apostar por una mayor cooperación internacional, destacando el acceso universal como esencial para el desarrollo de las economías y para evitar la pobreza energética. El objetivo 8 es el trabajo digno y crecimiento económico. Es otro de los más relacionados con la sostenibilidad económica. Para alcanzarlo, se debería mantener un crecimiento del producto interior bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados, aumentar la productividad económica y el emprendimiento unido a la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. Otro punto importante es erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud, la trata de personas, el trabajo infantil y lograr el empleo digno para todos los sectores de la sociedad, así como ampliar el acceso a los servicios bancarios y financieros. El objetivo 9 es la industria, la innovación y las infraestructuras. Este objetivo está relacionado con el desarrollo económico, ya que el sector manufacturero es un impulsor del mismo. La ONU busca desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, y promover una industrialización inclusiva y sostenible, aumentando el acceso a los servicios financieros de las pequeñas industrias, especialmente en los países en desarrollo. Además, trata de promover la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios, aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales así como el aumento del acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones e Internet en los países menos adelantados. El objetivo 10 se centra en la reducción de las desigualdades. Para alcanzarlo, la ONU pretende lograr el crecimiento de los ingresos de la población más pobre, potenciar la inclusión de todas las personas y la igualdad de oportunidades a través de leyes y políticas adecuadas, mejorar los mercados financieros mundiales y la inversión extranjera en los Estados con mayores necesidades y facilitar la migración segura, ordenada y responsable. El objetivo 12 se centra en la producción y consumo responsables. Para alcanzar un sistema con estas características que permita reducir los costos económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad y reducir la pobreza, la ONU aboga por una gestión sostenible del ciclo de producción y un uso eficiente de los recursos naturales. La reducción de residuos y desechos en toda la cadena de suministro y a lo largo del ciclo de vida de los productos a través de la prevención, la reducción, el reciclado y la reutilización. El fomento de prácticas sostenibles y el ofrecimiento de información adecuada sobre los productos y servicios a través de etiquetajes y, certifica y certificados y, asimismo, fomentar un modelo que apueste por el trabajo, la cultura y los productos locales. En cuanto al objetivo 17, la ONU se centra en la revitalización de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y se han marcado diversos tipos de metas. Financieras, tecnológicas, de creación de y de alianzas y la supervisión de cuentas. En lo que a metas financieras se refiere, busca la movilización de recursos internos para mejorar la capacidad de recaudar ingresos, velar por que los países desarrollados cumplan sus compromisos de asistencia para el desarrollo, ayudar a los países más desfavorecidos a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y hacer frente a su deuda externa y adoptar sistemas de promoción de las inversiones en su favor. En cuanto a la tecnología, la ONU pretende mejorar la cooperación y aumentar el intercambio de conocimientos, promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia a países en desarrollo y apoyar la innovación. En cuanto a creación de capacidad, se centra en el aumento del apoyo internacional para respaldar los planes nacionales de implementación de todos los objetivos de desarrollo sostenible, busca promover un sistema de comercio multilateral universal, abierto, no discriminatorio y equitativo y aumentar las exportaciones de los países en desarrollo, facilitando el acceso a los mercados. En cuanto a la mejora de las alianzas, se pretende intercambiar conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros. Y, además, a partir de todas estas iniciativas, se cree que puede ser útil elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible.